hoy les voy a enseñar cómo esconder su chat este mismo haciendo simplemente un macro así, fácil ¿no? muy bien lo primero que tenemos que hacer es obviamente irnos a los macros y como ven aquí está el el archivo o el script pues que van, que van a poner se los voy a dejar en la descripción del video para que lo copien y después lo peguen para las personas que no saben hacer un macro, ¿cómo se hace? Pues le damos a nuevo. Aparece. Lo nombramos. Vamos a poner... No Chat. Seleccionamos el, el... icono que nosotros queramos. Por ejemplo... El que más les guste. Vamos a elegir este. Y al final copiamos aquí esto. Y ya está. Le damos a guardar y lo llevamos a nuestra barra de, de de controles y ahí está bueno eso es básicamente todo como ven es un es algo demasiado fácil de hacer y bueno eso ya es todo así que